Bueno, nos vamos a meter de lleno en esta novela, que este capítulo me sorprendió porque toda la gente me preguntó. Digo, no tengo la menor idea, por eso me lo vas a contar, Pampito, qué pasó este... con Manu Piña, piña, piña Este eh, capítulo eh, terminado eh, medio mal. Eh, bueno, esto el fin de semana, como te contaba al principio del programa, eh, hubo carrera. Estuvo, estuvo, manu, estuvo Manu, salió décimo. Después de las uh, carreras. Claro, no estaba para vos. Después de las carreras, lo los corredores se acercan a saludar a las distintas personas del público estaba este chico que se llama Ramiro, sí. eh, que conocimos el, el nombre eh, se, le pide una foto, él se sacó una foto con Manu sí. eh, y lo que pasó después, porque vos sabés que Stephi Berardi estuvo hablando con un amigo que estaba ahí presente de este chico Ramiro, Julián eh, le contó que se sacó una foto que después de que se saca la foto, Manu se pone a saludar a otras personas del, del público. Y ahí es donde Ramiro se acerca y le hace un chiste. El chiste que le hace es... ¿Le hace es... un chiste o bueno, habla por o detrás? Lo, detrás bueno. Le dice, ¿vas a ir a la despedida de Cubero? No, sí, justo claro, ese día bueno, que salió décimo, no siglo, claro, hace ese chiste. Eso, ¿Eso es, es, es la una piña, eh, te digo. No, eres no, no, no pueden justificar una agresión. No, no, no, no, no, no, no, no justifica no, no, la agresión? No, Más no, le digo a Martín que dice que no, no, no bien. Pero, pero, no está bien. No, Más no, que te digan no. lo que no te No, te no corresponde. Desubicado. Chiste, chiste. Ahí es donde Manu se empieza a enfurecer, se empieza a enojar. Este amigo de Ramiro Julián intenta, como, frenarlo. Y eh, Ramiro, rápidamente, esto es lo que cuenta la parte de, de, de Ramiro claro, y Julián, de ¿no? Eh, dice que eh, Ramiro le pide disculpas y le extiende la mano para saludarlo. Claro. Dice que hay un video, Así que habría un video que lo están guardando ah, para mirá, presentarlo a la justicia. Si yo, Dicen si... que, hay, y que en el video se escucharía... Sí. El chiste que le hace, que le dice, eh, vas a ir al, al, al partido okay. de Cubero. Perdón, tiene no, sentido, Pampi, chiste. que acá haya un video, porque es como una especie de meet and greet, Claro. Es, o sea, como una claro y, Bueno, dice que cuando eh, Ramiro le extiende la mano sí. para pedirle Manu. perdón, Manu le, le da la mano y, y con la otra de... le mete la Está pie. bien. La Entonces ropa. es una locura, es una actitud. Eh, o sea, sobre todo ahí es donde deportista. el chico cae en el piso. Se pega la cabeza mal. contra el filo, que es lo sí. que vemos ah, ahí en aviso. la foto. Se que tiene que ser fair play. Eh, y, haber y después, por ejemplo, mal. había muchos, había eh, muchos, a ver, eh, versiones encontradas. Dijeron que hasta que el chico estaba en terapia intensiva, ah. Ramiro. Eh, los que me cuentan del otro lado es que no. Que sí le hicieron cuatro puntos en la de cabeza, la en el hospital. ¿De cómo que cayó? era al principio, se, claro. esto se lo contó Julián Estefi Berardi, eh, Julián, el amigo de Ramiro. Porque eh, a eh, ¿no? Que al principio ¿no? cuando, se, cuando se despierta se, se asusta porque no sentía las piernas el chico, pero que bueno que después rápidamente le dieron eh, el alta. La denuncia ya estaría realizada eh, en la comisaría de, eh, de Concepción de la del Uruguay. Estos chicos son de San Nicolás. No son de, de, de Concepción, son de San Nicolás sí. eh, Y ya interviene un abogado Por eso el video todavía no se conoce Aparentemente el video lo darían a conocer en claro. algún momento Donde estaría todo registrado Igual lo que ya... que, digo, Obviamente que no, no, no justificamos para nada la violencia Pero son estas cosas que viste que son innecesarias porque vos decís, sí, claro, primero va claro. le una foto sí. tal cual, ya le le y después embosada, le el una y ¿En, qué, ¿en dónde entra? Ya ya, ayer contábamos que se retomó eh, es, es habitual que los pilotos cuando terminan de correr pasan por claro. un sector donde hay mucha gente, se había cortado con la pandemia lo retomaron y es como claro. algo habitual que lo hacen todos los que le va bien y los que le van no también eran el, 54 el años yo no, quiero no? entender sí, la sí. mente de Ramiro que va a pedirte una foto claro, y al no mismo tiempo va a vale. decir que dice, sabes qué, qué a pasa, el... me parece que a veces no eh, por, el grasa, famosos, mí, ¿eh? por el hecho de ser famosos, por el hecho no. de ser famosos, se piensan de que está habilitado la falta de respeto. Y no está habilitada Pará, la falta de respeto. No estoy de acuerdo, y está, la familia me dice que la eh? familia de Manu está re caliente con él es que chico porque... y sí, es una actitud ya le taparon la otra, otra pero además perdón es, es, una muy muy, es una actitud muy antideportiva también claro ¿tí? está mal en cualquier persona reaccionar así pero, pero en el no. deporte hay determinadas cosas del fair play que tenés que pero... respetar no, y justi... por más que te digan te una, pero no, no importa obvio. además tienen que estar mentalmente preparados claro. para que te digan una barbaridad pero, eh... y te la tenés que bancar no, ¿sabes claro, las cosas que le mandan a los jugadores decir que está mal también agredir al famoso o agredir al deportista, no estoy no, diciendo no, que justifico pico no. la actitud es que de Manducera. lo otro está mal. Y después por lo otro está 100 mil veces peor. ¿Qué sabes? Claro. Eh, Nicole estaba ahí en ese momento sí, claro. en esa situación? No sé Esto, si estaba, ya, no sé sí. si estaba ahí cuando le metió la, la piña. Sí, Nicole fue a la carrera. Sí, estaba. que había sido, perdón, no es una pavadita que había sido un día espléndido, que ella estaba Divino. sacándose fotos del sí. primero al último, claro. o sea, hablé con gente del lugar, <risa> era todo fantástico, hasta que entra a cuadro Ramiro, este Sarrano, Ramiro. con esta pavada que dijo, que también, claro. por ahí es antiguo, pero es una cosa como muy como masculina eso es como, como para defenderla a Nicole de esa pavada que dijo Ramiro. Claro, pero no, porque no le paz, dijo nada a Nicole, ¿eh? porque no, está es, bien, pero, paz, según pero dicen Nicole ellos. está implicada porque la que estuvo casada con Cubero fue Nicole. Sí, sí. La frase es, lo pienso... Tienen. No la habrá defendido, no la habrá pegado para que Igual después no no hacer claro. no, no. no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Salimos como sé, que pegarle, mate. No a una persona ya y darle al piso. Sé, Mira, no, no, la frase puntual es: ¿vas, no, no, vas a la no, despedida no. de Güero? ¿Vas a ir a la despedida de Güero? Es una chica innecesaria. Una chica innecesaria? Una Lo que es pasa es que la reacción de Manu será totalmente desmedida. Como recordábamos ayer. Él en el 2016 atropelló Guardiaparque también, porque no le gustó bueno, no lo, lo que era. Igual, igual, yo digo, Campi porque sí. lo que se levantó y lo que trascendiera le dijeron cornudo. Es Viste es que ya empiezan a todo. Es, cornudo, cornuda, después de ser. Lo que te estoy diciendo yo es la versión de Julián, el amigo de Ramiro. Hay que ver qué dice Manu porque Manu tampoco salió a aclarar nada. Dentro de lo que es la competencia, sí, lo que se analiza ahora es si lo que él hizo queda o está dentro de lo que es. Eh, como decían, eh, un after carrera. una. Sí. ¿Tiene que ver o no? Van a analizar primero eso. Segundo, el pedido del fiscal. Pero me dicen que lo más probable es que no pase nada. El límite es muy fuerte. ¿Por no sea, una pregunta lo de Pablo. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué? Porque, el, y porque el, no hay heridas graves, no hay nada. Pulsera hoy, dentro de todo de lo que es este tipo de competencia, es un peso muy fuerte. Es más tiene uno de los mejores motorhome tiene una, una cuestión de marketing muy importante lo de Nicole le ha dado, digamos, también una popularidad sí. distinta hay mucha gente que ve mucho mala carrera una, ¿no? una multa sí, sí, económica como máximo voy a decir la una obviedad, no van presos digamos, de de personas que cometen peores delitos Va a ir preso por meter una piña lo que sí pudo haber a ver, esto que hizo Rami, que hizo pudo haber terminado en tragedia a porque mirá la cara, es impresionante la Normal. foto de, de Ramiro ahí tirada en el piso. Que es justo el ¿saben Es impresionante. La haber matarlo, la es. Bueno, sí. ¿saben qué me vas a acordar? Ah, hay una historia de un actor mexicano. Creo sí, que le No, mató a una persona. Sí, y term... Ahora lo condenaron. ¿Lo condenaron? Sí, sí. Digo, sí. Por una trompada una pelea callejera sí. que fue no, algo de tránsito también, mandando. ¿no? Sí, Se bajó no. del auto a pelear, lo golpeó. Cayó eh, con a el cordón. salió la que el de la serie de Luis Miguel. Que fue contratado. Sí, que dice que le que pegaban. Que dice que de le más. pegaban de más también. Eh, el Diego Boneta, que ah, ah, de Luis Miguel. El sí, tipo fue como sí. actor causa. de segunda, sí, ¿no? de extra. extra, y pobre, salió con heridas fuertes. En una escena. En una escena se fue de. Dice que. que, interpretaba cree que el tío el de que Diego Boneta se habría sobrepasado, digamos, en la escena. O Pero de le desfiguró de la cara, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el a lo que decía Pablo Lai, que es el que decís vos. Lo condenaron ahora a cinco años de cárcel por porque en un altercado de tránsito le termina generando por un golpe la muerte la muerte, pero... ¿entendés? La sí, la... No, puede pero... terminar mal algo que, que empieza como una pavada, por así decirlo pero es que hay o algo que, que sucede Pablo. de verdad que tiene que ver con que la gente está irascible sí, hay algo, ¿entendés? todos estamos bueno. en sí. y tenemos como que contar hasta vamos, el... no, hoy vamos. a la tarde va a haber una reunión Sí. la comisión directiva de esto de turismo carretera, es donde corre a la tarde, digamos, en Caballito donde está la sede, para dirimir si tiene alguna cuestión, sanción claro, con bueno, el presidente de la comisión. Es que decían, la, la, la, lo, los periodistas de, que, que, se, que se especializan en el turismo carretera decían que estaban esperando un comunicado de parte de ellos, que todavía no lo dieron sí. déjame repetir esto que lo contábamos ayer la denuncia está realizada en la Comisaría Tercera de Concepción del Uruguay y el fiscal a cargo se llama Juan Pablo Gile. Eh, me cuentan también que, bueno, que Ramiro vio un abogado. Eh, Ramiro es un... Sería una persona que no tiene muchos recursos eh, económicos, eh, por eso estaban viendo de ayudarlo para poner un abogado. Y otra cosa que, que me agregan también es que cuando Ramiro se lo lleva a la ambulancia, eh, al amigo, eh, Julián no lo dejan subir con él a la ambulancia, y sino que tiene que ir acompañándolo atrás, pues estaban muy preocupados, se habían asustado mucho después sí, sí, de... de, de sí, la... sí, pero Pablo Laggio no dice que volvió después el otro día eso porque hay muchas a ver porque hay muchas versiones encontradas hay que quienes dicen eso salió, que hay no... quienes dicen que estuvo eh, digamos en terapia en 24 coma. horas hay quienes estuvo, eh, que que, que dice que estuvo en coma que estuvo inconsciente eh, a mí lo que me cuentan es esto sí. Le hacen los cuatro puntos y se va que después. se asusta por el sí. tema de las piernas y, y se retiran lo sí. que yo no tengo confirmado es lo, lo de pero bueno yo te digo, te te digo, te es esto sí. yo te voy a decir una cosa esto es de manual esto es de Manuel, es la típica y Pablo lo sabe. Te pasa una cosa así, te empiezan a llamar los abogados y te oh, empiezan de a decir: los caranchos! Digo, porque de haber sido una cosita así, de, de, de, de, ya no sentía las piernas. vos Fíjate, a medida que pasen los tiempos, ya, ya. le pegó hasta, hasta vértigo, Habría que ver la sanción dentro. ¿Viste que empiezan a parecer No me parece mal, el pibe actuó mal, ¿eh? mal y no le puede pegar. Sí. Está, está acostumbrado no si está el video ojalá que aparezca el video también sí, que claro. ahí va sí, a decir si, sí, si tiene razón buena. Ramiro sí. o tiene razón no, Manu Porque, porque por otro lado perdón disculpame Nicol hay que defender a, lo, a los animales los animales obvio que hay que tratar bien a los animales y a los humanos también y sí. hay que decirle a, no claro <risa> verdad, no, verdad, no, dice para, para poco, no, no, sí. no contesta ninguno de los hay dos ya que ver, no, a Nicole le escribí ver, y no quiso contestar me parece que debería debería salir acá ayer vimos que subieron fotos después ellos ellos todo el día como si nada eso fue lo peor para mí. Bueno, Marta, que también hay que ver quién entendió. tan Bueno, no es justificativo, sí. Bueno, pero si en los ¿no? medios ahí, ya ves que... Claro. Chicos, y además, raci, perdón, si con, con todos no hablaban de otra cosa. Con y no eso que era primero de mayo, no digo. En, están no hablaban del día del trabajador, hablaban de esto. Y eso y además, es como, es como perdón, una tomada de pelo de si también. Yo el Perdón, ya una imagen. Si vos ves a una persona tirada como quedó, ya el hecho de no volver, ¿se entiende? Digo, o no preocuparte después por saber cómo está, cómo terminó. Porque ahí es... Eh, sí, podés claro. no haber tomado no, conciencia haber del golpe emoción violenta si querés pero después claro. Un día después podés tomar claro. conciencia y bueno. de decir, no, voy a ver. Perdón, que no importa, dice el que de vuelta. Esperaba. Para que esperaba que, que Manu les pida disculpas. Claro. A sí. Bueno, no, no, no pasó. No llegó. Eso no, que campo. No, Esto tiene que ver con. Esto es sí, como código Dijo, Manu dijo que quedó en una trompada de. Te barbeaste. te que No, no, no, no, sí, no, no, no. Eso no, eso no, hay no, hay no, no. Hay no, hay no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para que tengamos en cuenta porque nosotros podemos estar diciendo que está mal, está mal. Y capaz que salimos a la calle y reaccionamos igual, eh, que no. no la verdad que ¿Sí? no, no, yo soy no, no. No, mira que no, yo no, estoy no, te juro. Calidad. No, Pablo, te digo, tampoco no. podemos justificarlo. No no, no, no. no. tiene que, es que, que sí, ver con termina. lo que dice Flor en el sentido que estamos, que estamos todos, estamos tratando de Si claro, no sí, sí, no lo pasa, es que, pero es verdad lo que dice Pampita también, que a veces te encontrás con gente que es desubicada, molesta, ¿entendés? Yo no sé si es de nervios, qué pero ¿por qué también tienen que hacer pasar? Digo, no lo justifico, pero digo, te por qué tienen que hacer pasar un mal momento ¿entendés? con un chiste o una cosa, ¿entendés? ¿Eh? Perdón, Flor, en el fútbol han suspendido a jugadores de fútbol porque han agredido a gente de la sí. tribuna... O cosas que pasaron fuera, pero cerca del estadio Sí, pero después ha tienen violadores veces, que ¿eh? siguen jugando al fútbol. Uy, ¿También? ¿También? Ah. ¿También? Ah. Bueno, no, digo, digo sin sí. sí. Es verdad. Ahí se tapa todo, ¿viste? Claro, para no. lo que conviene Doble sí, para no, lo que no Coincido no. con vos, pero está la justicia por medio. Ahí. Y la gente también. Sí, y bueno, bueno pero ahora, por eso, peor. Club. Sí, sí, peor, peor. Acá hablo de una acción directa donde, por ejemplo, la AFA suspendió a alguien directamente porque agredió a un plateísta, por ejemplo. Y ha pasado varias veces. Y en este caso protege un violador también. También. Entonces, y es algo que está sucediendo. La verdad vamos a continuar con este tema porque seguramente esto acaba de comenzar. Y se No, no va a que quedar que la decisión. ¿no? Que hable también Manu, que hable eh, Nicole, que estaban ahí y mía? que aparezca el video.